amigos de 5 minutos de Gnosis espero estén muy bien en este momento les traigo un, una pequeña reflexión de lo que es el matrimonio siempre se ha dicho que el matrimonio es como ese lazo de amor de cariño de comprensión entre un hombre y una mujer pero realmente hemos reflexionado sobre lo que es un matrimonio lo que implica el matrimonio sabemos que la palabra matrimonio se deriva de matri, matriz, monio, unión el matrimonio en realidad es la unión de ese miembro masculino en la matriz de una mujer eso forma un matrimonio pero más allá de eso, más allá de esa palabra tenemos que reflexionar de que un matrimonio se hace profundamente con lo que es el amor, la comprensión con lo que ese hombre y esa mujer tienen que dar día a día para que esa pareja ya unida en matrimonio sea algo estable sean dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor a veces vemos que en esta sociedad los matrimonios están muy corrompidos y nos damos cuenta de aquello porque en realidad no nos hemos dado la tarea de analizar de que en un matrimonio no es solamente enamorarse y casarse y ya está ya es un feliz matrimonio no cuando una pareja realmente se ama se quiere es algo que se tiene que trabajar es una decisión porque cuando te unes en matrimonio, una pareja, bueno, está en su luna de miel, es algo lindo y hermoso. Pero más adelante, cuando comienza la convivencia, nos damos cuenta que no somos tan iguales, no somos tan parecidos. Y empiezan una serie de conflictos que van deteriorando ese amor y ese, y ese cariño, esa comprensión que nos teníamos en un principio. Entonces, es una cuestión de decisión. Es una cuestión de decidir quiero a este hombre o quiero a esta mujer y voy a trabajar para, para que esa unión sea realmente como lo dice eh, el, la religión, que tiene que ser una unión hasta que la muerte lo separe. Entonces, amigos, el matrimonio no es algo de libertinaje, no es algo simplemente por unir dos personas en una firma, sino que tiene que ser algo que va más allá que sea una unión de amor, de comprensión, de cariño, de belleza, de armonía lo más importante es que esas dos personas siempre se quieran, se amen y se adoren y que por eso van a ser un lindo y hermoso matrimonio Bueno amigos, esa fue la reflexión de esta, de esta vez y los esperamos en la próxima hasta luego